Su ra íchli, pa uetre nele lige onorugme yugara ichle rega anile. Mueo no, mas se weli hueli, mue inorajune guirne china prega su guab la namke que tembla, chena semasime masime cone, ne napumue inorajun, la su guab garalamli veniria chena semasime masime con mue Mue necha uliya ya, napurga ne suba subaber na napu mue napurga la rebugaches prelimbra senvi mue yuga. La mue yersaka yer Lignecho yersaka. Lico la rebugaches y mambra alwera alamli. Mue jucru la bichavi nelwa alura mueca cru Neve niri alwera alamli chena raskomwe. Más suave, alwey nochlí, nápumwe núrán. no, hipe mwe yúga sináline uchechkó siné. Nek uli uchechkó siné. Nápurgán chone ya vétakchó nérúguchi, yegá mwe yuga Alwe napumwewa ya, napurgane echeu yérame ya la churgas churga Mwehu hu alwe waklura alwe nureme, ra nuleme, lig repume, lig simra nulea alwe ralambli. Suwabga alwe ralambli laikwa na muera chalila. Neruye ye alwe su Suwabga na punen Alweka mueh onorugmen hitruum. Neru ye alwe ralambli na pumue ya nechim. ichli. Ramachi marcha al huera ramli napumuerti alecan agua ligra bicigre mué silgoné chihura hena witchimova netani naprigaragu irmramué alguene choyérame tabletani né naprigasu guirwa. ku irwa per huera ramli chon napumué ya né chí napriganulemramé su napune nule Lig su babgaru aramli, ni la ju, aviena ne ni la tega, uchejarer aramli, chen razebli orameco, al buen echo yerme. Ligue guaran irane chi. Napulig uchejarer aramli, machisa, churgasco yeraramli, muera chale lo yerame. A ligue ra machimela, ti. nabugo ne, napumuesti. Nepe ora, napumuesti. Tablejena, uichimoba, asime ora ne. Suhwabga napu necho yeramehu Alweka Gena huichimoba mochimla La repupuaka mwe alwarte alweeraramli napu mwe naple Mwe no Mwe big vitlepe rugme Lig mwe ku iramehu Napu napuriga rabi lepi natli natme nimla Napu mwe si La vitlepe natli natme niru Napu ligene bihji alweeraramli ne al guardar te repumes que tru al ver Aviena ne repumes que tru litables chaueca, habiena hueca bilde, jurasian li mehu yo, Alarganile honorugme nerugme, ligrasible y que mehu napurgan irge al orane napomuati, ne ruyera alarmli al Napurigar la ganilga mochimla, napurigane. Nelraveniri alwer alamli, Ramu yerame, alwer raichli, napuveniri muenechi. Suwabgar alamli, napu table uyerame junechi. Sendvi table ganilga mochime napugiti table achigorigat natamekame. Neka table nata, napurigat natmehu ju, alwer table uyera nechi. Table tanine, napurigat ma buina na gauchi, alwer alamli. Neche oyerame. Pewer repuquiame naqui ne, napurga na la tablecha primera, al huestatri natli. Neca table oyerame ju, hu al huestatri natli, napuneru gena gawuchi. Al huer arambli, naponesie yena mejum. Hu. Al huer catable oyerame hu al huestatri natli. Buena ni raguete, al hué, napumue oyeramejum. Hu. Nochli y agua, napurga muenaki la natli agua napuriga arestrugme nimla benirga muera chalila muera chalila la vicha hu nenule aluer alamli napuriga Irmla, irimla uchejarer alamli muenule nechisu wabgar alamli gu genastine la listo mukmea napuriga aluer alamli nechuyerm yerme wiugme alwegme nimla napuriga agua namo chimla napuriga alwer alamli chatri alwegme. Neka abien htahti Naprigagu irwa alwera alamli, Napu o oyermel hu nechi, Napuligakisa alwera ichli, Napu ruimeli hu, alwene hipe mochigme. bueno, no. Tanine, ne naprigagu irmramwe natli natme nimra, suwabga alwene nakine Na kkine natli natamra, perra yuga. Napurga negra pe vidlepit nata pe muesho yuga. Vidlepit natalin menakine, napurga vichigmra, uchejarer alamri, muesirgo nechijura. Neca vuara nira alwera alamri, napurga mue vuara nira nechí, napurga la natame nimra, napurga la mue vidlepit natame niru. Muesmi alwaya nechí, lignetchego alwaya alwera alamri, napurga sebli vidlepit natalin natame nimra. Naprigauche jare alamri, la machimela, mueigonne chicha ajena, napu atine hipe. Ligue napriga la machimemera, mue huega ne algüer alamri, Napurgagale mune chi. Muo no mui lenechi ya su babga yera alamri, Napura yera mehunne chi. Ligna kine na prega su babga ne yuga mochimra sen Ligna Li prega la ne. Napurigala machimela, o ganilga y telgo mue, ligi uerli y algo mue nechi. Mue güera garga y telenechi. ligue table chone rugi wi. Mue no. Muejun napura seble o table me su guab machi, cherico mue. Ne calachgo machigo cherico mue. Ligue al güera lambre, napura La ni la mue silgo nechi jura. Ne mara seble rugue mue. Liga menaber ne, na pregara galga y tembla muen al huera Achigorga na pregaga le muene chi. Liga na ne al huara al